Yeah. Yeah. Yeah. yeah. Tanto odio, pero me contuve Nunca me detuve, aunque mucho sangre y sudé Pero me he sentido atrapado como un gusano En una manzana que todavía no se pudre No sé volar y sé que pertenezco a las nubes Y allá arriba me preguntan, ¿por qué no subes? Pues resulta que tengo una cuenta todavía pendiente Pues prometí subir escalón por escalón, está pendiente Muchas preguntas, pocas respuestas Si fuera un ratón igual te comería la lengua Pero soy un perro y me diste un poco de cariño y ahora ya no puedo ni alejarme de tu puerta Tanto anhelo volver a ser un niño Tan protegido en un mundo tan desconocido Pero mira tan rápido que he crecido Tan doblado en un bosque lleno de árboles erguidos No sé qué hubiera sido de mí y mis perros Si son parte de esos amigos que se cuentan con los dedos Crédulo, yo también he dicho para siempre sin ver el péndulo Y mira mi presente, ahora ni los veo es que todo está nostálgico, como un clásico, domingo por la mañana Escucha mi cántico, no confundas las batallas Ya me dedico a tirar rimas, pero nunca a la toalla porque no tengo limitantes, ya solo me limito a ser constante El que me apoya entonces que, que sea parte, el que, y el que no lo haga pues solo que sea parte. ¿Me oyes? Hoy, hoy es, es el día en que, que lo haces Bienvenido a mi fiesta de disfraces, le quitaré la máscara a todos los limitantes Que en mi propio hogar me hacían sentir visitante Tanta gente a mi lado y me siento a solas Como una marioneta sin saber quién me controla Cuando el cielo esté gris, dibújalo con crayolas, solo se nubla por el humo de las fumarolas De niño, la luna seguía mi carro Aunque la lluvia goteara por las ventanas Y ahora, en la mano tengo un cigarro La luna estaría muy decepcionada Mi cama, ahora tiene un muerto encima Pero soy yo el que está acostado Mi almohada, es la única que me mima te imagina el clima porque yo ya me he cansado Porque no tengo limitantes Ya solo me limito a ser constante El que me apoya entonces que, que se aparte Y el que no lo haga pues solo que se aparte ¿Me oyes? Hoy es el, el día bien en que lo bien? haces Bienvenido, Bienvenido a mi fiesta de disfraces Le quitaré la máscara a todos los limitantes, limitantes Que en mi propio hogar me hacían sentir visitante Día con día la nostalgia me atrapa y es imposible escapar de ella No puedes encontrarme usando un mapa Quieres verme que te guíen las estrellas Pero aquí estoy vagando en mi rincón del mundo Donde la vida y yo ya hicimos las paces Y ahora solo me pregunto ¿Quién quiere entrar a mi fiesta de disfraces?